Tenemos un 58% de ocupación de camas COVID, hemos bajado considerablemente los últimos dos días, pero la positividad se ha elevado a cerca de un 15%. Eso hace que desde el día de hoy eh, hemos informado que todas las actividades de masa siguen suspendidas, están prohibidas los cumpleaños, las bodas, las actividades deportivas que concentren personas, están prohibidas las jugadas de gallos y todos los establecimientos comerciales deben adaptarse a las normas establecidas por el Ministerio de Salud. ¿En Relación a la vacunación, en pleno Entendemos que hay una huelga apartada por dos días aquí. Eso hace que inclusive el personal de apoyo que nosotros recibimos para el traslado de la vacuna esté por estar con nosotros y el proceso de vacunación aquí ha sido suspendido mientras, mientras este proceso llega. Además, estamos en un barrio muy caliente, donde se concentra eh, la mayoría de las actividades de